Thank mm -hmm. you. Yo conseguí entrar en el cine porque yo me habían curado durante dos meses. Me estuvieron curando a diario a través de aquí, todos los dos ojos. Yo ya veía perfectamente. Empecé de ayudante, de, de mozo, de mecánico en una casa de transporte que, se llama, que estaba en la calle Arribao de Barcelona, que se llamaba David, da David. Transportes David. Y entonces lleva, llegó a Barcelona la primera cámara de cine de, de, que era sincrónica, que grababa al mismo tiempo sonido y imagen Y entonces yo me puse a leer lo que venía con la máquina que lo guardé aparte para que los otros no lo vieran y me estudié todo lo que tenía y todas las triquiñuelas que tenía la máquina. Y en un momento dado, que la máquina no había ni Dios que la pusiera en marcha, yo quité un motor, hice unas conexiones, cerré, apreté, y un aplauso sonó: ¡Uy, oh, se va, se va! Y entonces ya, ah, se va, oui, oui, bon, je m'en vais a ma maison, parce que yo finis avec vous. No, ti petanale, ti do a resté ici, tout temps. Y les he hecho caso. Les he hecho caso porque desde entonces estoy al lado de la cámara. Entré de fotógrafo con la cntfi donde estaban cantidad de compañeros míos, estaban allí, y me propusieron para ir de ayudante de cámara a una película que se llamaba Aurora de Esperanza. Porque en Aurora de Esperanza había que rodar grandes masas de gente desfilando. El entierro de Ruti se rodó con una cantidad de cámaras. Bueno, yo me acuerdo de haber rodado yo en el cementerio y de haber rodado en el tíbole y en el Novedades. Yo estaba obsesionado en modificar los sistemas de revelado. Para rodar una película yo tenía que llevar por la noche las cámaras practicables Grupos electrógenos, que estaba prohibido en teoría. Al final me dejaban encender para colocar la luz tres minutos. Cuando yo volví de la guerra, que no me daba nadie de comer, porque decía que yo era de los que habían perdido la guerra y que me fuera a hacer puñetas. Y en nodo me echaron, me dijeron que yo no estaba preparado para seguir trabajando en cine. Y me echaron dos individuos que habían sido ayudantes míos durante la guerra. Durante la guerra habían estado el CNTFAI. Tú estabas con la CNTFAI y tenías que ir a que te dieran el carnet de CNTFAI, si no, no podías trabajar. Y en cuanto perdió la CNTFAI y se incorporó Falange, me dio la dirección: dice usted tiene que ir a buscar el carnet de Falange. Si no, no puede trabajar y tuve que ir al sitio de falange y el mismo individuo que me había dado el carnet de cnt estaba sentado en una mesa con la camisa de falange y el correaje, los letreros de falange detrás. Entré allí, me dio el carnet y dice ya lo tenemos preparado. Anda, que tenga suerte. Él no quiso que yo me entretuviese allí. Yo había cerrado la puerta, me había salido y me cogí a la barandilla porque era incapaz de bajar la escalera. Lo que yo había visto, aquella, aquella oficina que era de la TNT Fay, donde me dieron el primer carné y que ahora me habían dado el carné de falange. Era un momento que recapacité toda la guerra bajando aquel tramo de dos pisos de calle.